Soy Nacho Lisa Fernández. Soy Cristina Alvarez Soy Ruth Mendoza Mendoza. Me llamo David Collado Rodríguez. Tengo 38 años. Tengo 40 años. Tengo 29 años. Vengo de Gijón, Asturias. Soy de Madrid. Resido en Madrid, España. Soy de Asturias, España. Yo vengo de los deportes de raqueta, del tenis y del pádel. Soy monitora regional de pádel. Soy profesora de Educación Física y de pádel. Estoy trabajando como monitor de pádel y como monitor de tenis. Entonces quería profundizar un poco en el beach tenis y por eso me decidí a hacer este curso. Tratando de enseñar y jugar al tenis playa me sentía confusa. Se dice que si sabes jugar al pádel o al tenis, el beach se te va a dar muy bien y, y es un error, es un error. Desde antes he jugado al beach tenis y lo veía como una forma de ocio, simplemente pues a pasar el día en la playa y jugar un poco. Un curso de un deporte que es nuevo que tiene mucho potencial. Me siento muchísimo más relajada de cara a saber que todo lo que puedo enseñar es ya verificado. Me he dado cuenta de los cambios que hay de un deporte de raqueta a otro, aprendí muchísimo. He dado un salto, un paso adelante en cuanto a hacer golpes mucho más efectivos y mucho más eficaces. Eh, innovador. Increíble. Motivación. Me gusta mucho lo del tema de la ausencia y me parece bastante gratificante. Recomiendo al mundo, a todo el mundo eh, realizar eh, este curso porque va a notar un cambio espectacular. Me ha encantado y se lo recomiendo a cualquier persona que se dedique a deportes de raqueta o que le gusten. Lo recomendaría porque es un curso muy válido, los, el contenido eh, que tiene el curso es muy bueno. Lo recomendaría por supuesto, sin duda. Ha gustado? ¡Arriba al beach!